Eh, le vamos a pedir ahora que vengan los expositores de las experiencias de Córdoba y Santa Fe, que son Omar Ruiz, que es exlegitador de la provincia de Córdoba y motorizó la reforma en la provincia, y Oscar Blanco, que es director de la reforma política y constitucional de la provincia de Santa Fe y tuvo a cargo pues, en la puesta en marcha de la reforma en la provincia. Gracias por la invitación eh, para hacer amabilidad. He traído tres libros de. Eh, ¿Eh? Ya quedan dos. No podía seguir cargando, el avión no me lo permitía. Hay dos. Bueno, sobre evaluación de la unidad única en Santa Fe. Eh, voy a. Sé sí que el tiempo breve para todo lo que quiere decir. Quiero hacer dos precisiones. Una es cuando hablamos de reforma política, yo hablo no en términos de una reforma meramente normativa. No creo que una reforma política se deba concentrar en lo normativo. Yo, una reforma política debiera ser una oportunidad para ampliar la capacidad del ciudadano en participar en el debate público y político autónomamente, tomando sus propias decisiones. Esto, por otra parte, quita eh, o abandona la idea de una democracia en sentido absolutamente liberal donde la ciudadanía estaba unida exclusivamente a un estatus, un estatus jurídico. La segunda precisión para que sepamos más o menos a qué me refiero cuando hablamos de sistema electoral, es decir, que voy a tomar la, el concepto del de sistema electoral en sentido estricto, es decir, el procedimiento que sirve para determinar la relación entre votos y bancas. Digo, la boleta 1 es única, como Julia dijo, es un sistema de votación no es un sistema propiamente electoral. Es decir, un sistema electoral tiene niveles, las circunscripciones, las listas, si son abiertas, si son cerradas, el sistema de votación, partidarias, etc. Pero en lo central, lo importante de un sistema electoral es cómo se traducen los votos en banca, porque esto hace fiel la representación popular. ¿Y cómo tiene Santa Fe su sistema electoral? Y esto quiero recalcarlo, porque tiene relación con la boleta Única y con lo que eh, pasó en las elecciones. Santa Fe tiene instalado en su propia constitución el sistema. ¿eh? Un sistema de diputados con su conclusión única, plurinominal, 50 diputados, la mayoría relativa... De votos obtiene la mayoría absoluta de bancas. Es decir que de 50, el que gana, aunque sea por un voto, se lleva 28. Y el que pierde, o los que pierden, las minorías, se llevan las 22 restantes por el sistema dólar. Y en el Senado, circunscripciones uninominales, 19 departamentos, 19 senadores. Está en la Constitución, no en la ley. ¿Cuáles fueron las reformas institucionales en Santa Fe? Nosotros teníamos desde el año 1990 la ley de lemas, la maldita ley de lemas, que eh, me tocó eh, minoritariamente votar en contra en esos años en la legislatura. Fue derogada en el 2004. Ese año del 2004 se crea la PASO, que se aplica por primera vez en el 2007 y en el 2011 se aplica PASO y boleta única un dato Santa Fe tiene un nivel de asistencia electoral parejo más allá de los sistemas electorales o las formas de votación en el 2003 con ley de lema, en el 2007 solo con PASO en el 2011 con PASO y boleta única más o menos no ha variado Sustancialmente, esto tiene que ver porque algunos de los que criticaban Boleta Única cuando todavía no se había instalado era que la gente no iba a votar, no sabía, habría un grado de abstención importante. Digo para comparar, algo dijo eh, Julia sobre el PASO a nivel nacional. Recuerden, la implementación prácticamente en algunas categorías no fueron base de competencia. ¿Eh? las 10 agrupaciones llevaron lista única a candidato a presidente y en las otras, muy poco. Sin embargo, en Santa Fe, las PASO, las abiertas, fueron parte del de ejercicio democrático. A nivel provincial, fíjense, en la categoría gobernador hubo 12 fórmulas, a candidatos a diputados provinciales, 19. Y dentro de los propios frentes, los dos grandes, el de justicialismo, y el del Frente Progresista, 4 ¿eh? a Gobernador, 6 y 4 para Diputados, las dos ciudades más importantes, 4 y 8 eh, y 4 y 7, Santa Fe y Rosario. Es decir, funcionó el sistema de, de internazal. No me voy a detener en las bondades que también algo Julia dijo sobre, en general, las ventajas de la boleta pero algunos de estos puntos, de estos temas que aparecen como, como ventajas, Santa Fe tuvo como causa de la implementación algunos hechos muy concretos. Santa Fe tiene alguna historia, en el 83 ganaba un candidato, se cortó la luz y terminó ganando otro. Pero bueno, más allá de ese detalle, digo, por ejemplo... Eh, en el 2001 el Tribunal Electoral, recuerdo que no le permitió al Ari, que recién nacía, el, la, la, la, la personalidad jurídica. El Ari, eh, que tiene una, una sigla determinada, ¿no? Ahora República de Igual, ¿no? Una, una, una, creo, que, creo que es así. Bueno, la cuestión es que no le permitió y tuvo que ir con el logo del Partido Socialista Auténtico apareció algún pícaro por eso hablo de picardías electorales santafesinas que hizo una boleta partidaria ahora reales ideas Ari, grandes bueno, sacó un concejal de la ciudad de Santa Fe y esto fue así en Rosario hubo un, candidato, un concejal que se presenta como candidato a intendente que fue Bermúdez y su primo que era un ignoto desconocido, iba a, quería ir al candidato a concejal. El conocido que era intendente no salió, y el plop el como se le denominó, salió concejal. El primo, el conocido, lloraba en cámara el día de la elección. Y el robo, el negocio de la impresión de las boletas, lo mismo, en una localidad, en Casilda, en el departamento Caseros en donde aparecían listas en donde no se le habían dado el aval y el tema era porque después cobraban la impresión de la boleta. Esto es alguna de las deformaciones que ustedes deben conocer sobre el tema de las boletas partidarias que, de alguna manera, la boleta única viene a disminuir, por lo menos. De los dos modelos, ustedes saben, el de Santa Fe es el de... Eh, boleta única por categoría de diferencias de Córdoba y ahí están algunos de los países que utilizan ambos modelos. ¿Cómo es la boleta única en Santa Fe? Es decir, hay cinco categorías, gobernador, intendente, diputados, senador y concejales que llevaban distinto color y desde la... como hubo problemas con el color entre la primaria y la general, se en el reverso después se puso la sigla G-I-S para que la gente lo viera porque hubo algún problemita ahí con el color. Este es el, eh, el modelo de boleta a gobernador y ¿eh? vice. Categoría, cargo electivo, nombre y logo del partido, el número de orden que se sorteó, se sorteaba, y el, número, y el nombre de la lista, el casillero para señalar el voto en esa categoría, la fotografía o no, y nombre del candidato y abajo está el casillero en blanco, el famoso casillero en blanco que algunos problemas trae. Nosotros tuvimos también mala suerte porque fíjense, el último candidato que es el del Partido Obrero se llama Blanco y está inmediatamente arriba del casillero en blanco, del cual suponíamos que esto es, esto fue el sorteo, pero no, no se benefició, de nuevo, no salió. Bueno, el modelo de boleta única lesiones elecciones a diputados provinciales. Bueno, más o menos lo mismo, van los tres primeros con la foto del primero. Después Santa Fe tiene, obviamente, Vox y vimos, cuando, vimos cuánto tardaba la persona para votar advertimos que era necesario incorporar varios boxes para que votaran a la vez. Hicimos hasta cinco. Eh, en, los, en el box y en la entrada de las escuelas está la lista completa de candidatos a diputados. ¿Eh? Acá aparecen en la categoría de diputados los tres primeros. Ahí que efectivamente tuve la oportunidad de participar en la implementación de la boleta única nosotros coordinamos las acciones de capacitación, difusión y evaluación con el CIPENC, como dijo Julia, y también con eh, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que hicimos un convenio eh, con el área electoral. Creo que para los que, van para los que van a incorporar boleta única, me parece que es sustancial el tema de la difusión y de la capacitación. Respecto al Ministerio de Educación, nosotros capacitamos a docentes, que después van a ser a su vez los que son presidentes de mesas, y se hizo una cuestión bastante inédita con 800.000 estudiantes que le enseñamos a votar, y los chicos votaban, y hay un video por allí que está para poder... Es decir, los chicos terminaban muchas veces explicándole a los papás cómo era el sistema. Eh, a través de la Secretaría de Comunicación también hay un POT etcétera eh, se hizo bastante en este, en, en este sentido a través del Ministerio de Justicia que es el que organizó porque el candidato Bonfatti era el Ministro de Gobierno, por lo tanto no podía organizar él eh, eh, hicimos juntamente con Cipec también una serie de instructivos manuales este era un instructivo para la ciudadanía, este es un manual electoral para la ciudadanía y un manual para las autoridades de mesa. Las autoridades de mesa fueron también capacitadas, y ahí intervino también Cipex de forma presencial y virtual. Clave la autoridad de mesa en un sistema de boleta única, sobre todo al principio. Trabajamos con municipios y comunas, etc. Lo más interesante que sirve para conversar es la evaluación, y ahí lo hicimos también en el, en el convenio con la OEA. Dijimos: Vamos a evaluar tres aspectos. Uno, un cuestionario a las autoridades de mesa. Era una cosa nueva, era docentes. Vamos a evaluar esto, a ver qué pensaban, cómo fue la experiencia. La segunda, que fue realmente muy interesante, es el análisis de la sistematización del voto. Nos metimos en más de 22.000 boletas en la primaria y en la general, es decir, dentro de una van a manera seleccionada, para ver qué pasó con el votante, en qué se equivocó, si se equivocó, qué pasó. Y en tercer lugar, eh, la evaluación de percepción ciudadana que hizo Cipex sobre 1.200 personas el día de la elección general. El tema de la autoridad de mesa... Fíjense, dice, el 97% de los encuestados tuvo el acceso al manual antes de la elección y el 98% evaluó que la misma había sido buena o muy buena. El 75% fue presencial y un 11% virtual. ¿Eh? Es preferible decirle la forma presencial. Cuando se le preguntaba cómo evaluaría la información ofrecida, Fíjense los ¿eh? 98% entre buena y muy buena. ¿Cómo calificaría el proceso? Le preguntaba a la autoridad de mesa. Apertura, votación, cierre, escrutinio. Entre otras cosas, como muy ordenado, el 90%. Pero lo más interesante es esto. Es... ¿Lo cerramos? Ahí está mejor. No, lo más interesante es esto. La comparación que hace la autoridad de mesa con... El sistema anterior, en algunos temas, el sistema en su conjunto, la claridad, y ustedes ven, mejor sistema, primero, igual o peor. Y ustedes ven que en todos los casos, mira, emisión del voto, transparencia, equidad, todos, salvo uno, que es el llenado del acta, todos han sido mejor que el sistema anterior. Todos. Esto lo dicen los propios autoridades de en el llenado del acta, esto fue hecho eh, para las elecciones primarias, ahí lo dice arriba, no es que fue peor que el sistema anterior, porque es un 6% que dice que es peor, sino que igual al sistema anterior, y en esto trabajamos con la OEA, trabajamos con CIPEC y tratamos de mejorar el tema de las actas que había habido un problema en las elecciones primarias. Pero ven altamente positivo el tema de lo que piensan las autoridades de mesas en la primera elección. Acá nos vamos a las boletas, a la evaluación de las boletas. Ahí están los departamentos, hay 19, necesito uno, uno más eh, eh, por la ciudad de Santa Fe, localidades, pueblos, ciudades, de distintos partidos, municipios, comunas, eh, y ahí está el número de mesas que se extrajeron para evaluar. Primera cuestión. ¿A qué llamamos voto válido? El voto válido incluye al voto en blanco. La, la Cámara Nacional Electoral dice los, los votos son válidos o son nulos o son inválidos. Pero a veces se suma el voto blanco al voto nulo y hay que ver de qué estamos hablando. Y sobre todo para el caso que ahora vamos a ver. Ustedes van a tirar que de votos válidos positivos en la primaria 88%, 93% y algo en la general, votos en blanco 7 y 2,5%, ¿eh? votos nulos 5 y 4. Es decir, el voto nulo fue 5 en las elecciones primarias y 4 en la general. Es decir, un voto válido entre el 95% y 96% en elecciones primarias y generales. Pero lo interesante bueno, este es el voto válido, acá está explicado. Pero lo interesante es ver, fíjense que no es lo mismo, ¿eh? los porcentajes de votos nulo y blanco por categoría, como, como también decía Julia. ¿eh? Claramente a diputados es donde hubo un mayor número de votos blancos, blanco, incluso, y, y votos nulos. Y menores a intendentes, a gobernador, a miembros comunales. Y este es el interesante de ver el sobre el análisis del voto nulo. A ver, ¿por qué se había anulado el voto? ¿Por qué tuvimos que anular el voto? ¿Por qué el sistema anuló? Fíjense, el 63% es porque no marca ninguna opción. Y acá me parece que este es un problema de los que tiene la boleta con un casillero del voto blanco. Es decir, a mí me parece... Que aquí la gente no ha querido votar en blanco a ninguna opción, y digo, ninguna opción es nada, igual. Bueno, y esto elevó el 63% es por esta persona. El 30% es porque marca más, más de una opción. Acá hay una equivocación de la persona que va a votar. Lo demás es prácticamente insignificante. ¿eh? No, hay, no hay expresiones ajenas prácticamente. ¿eh? Fíjense, marca clara por una opción pero realizada fuera del casillero, hay un 2%, es muy poco. Pero este tema finalmente, fíjense, tendría que ir sobre los votos válidos, porque el Tribunal Electoral, cuando fue llevado el caso, dijo, no, vale la voluntad del legislador. Si, si en realidad no lo puso en el casillero la cruz, pero redondeó el nombre o la foto, estaba votando válidamente. Estas es son interpretaciones, así que estas son cosas para corregir la percepción ciudadana, ampliado a lo que dijo acá eh, Julia. Eh, fíjense los porcentajes reales: eh, si considera bueno el sistema, si tuvo problemas al votar, 96%. No, cómo resultó votar con el nuevo sistema, fácil. No, muy fácil, 96 necesitó ayuda para votar porque podían pedirle a la autoridad de mesa, 95% y así ¿eh? si le daba a elegir cuáles eran las ventajas primero rapidez, facilidad, claridad los que fueron a Santa Fe y evaluaron, dieron unas cosas inéditas, fueron legisladores, etc no había escuelas no había gente, parecía que la gente no iba a votar realmente fue muy rápido, claro, con varios boxes. ¿no? Y acá voy a ir terminando. Eh, eh, digo yo, creo que se puede mejorar el sistema de boletas con el diseño, con el tema del casillero, del voto. Hay cosas que sin duda se pueden mejorar. Pero creo que el sistema de voto por categoría sigue siendo, a mi juicio, el que le da. Retomamos la idea de la capacidad del ciudadano para que autónomamente decida. Si acá hay políticos y si acá estamos un poco entre nosotros, no hay nada más poderoso que el voto por categoría. Hay una gran autonomía en el ciudadano para decir yo elijo este, yo elijo este, yo elijo el otro, para decidir para castigar. Uno puede decir está de acuerdo, no está de acuerdo, después llega el otro tema de la gobernabilidad que me voy a referir, pero digo, y es más, yo no sé si hay, no sé si me ayudan, si hay otro caso, sin duda que en el país no, que haya boleta, paso, es decir, primaria más boleta única por categoría. No sé si hay otro lugar. Quiero decir, se le da al ciudadano una capacidad muy importante. Eso tiene su peso. es un problema. Pero desde ese punto de vista, democráticamente, esto es así. Eh, yo voy a a dos críticas. ¿eh? Y ya está. Dos, dos críticas, algunas las que dijo eh, Julia, la primera, rápidamente. Yo no creo que la boleta única fracture o divida a los partidos políticos me parece que hay, que la causa es anterior me parece que dicho sencilla y sintéticamente la desafección ciudadana parte de los incumplimientos de los mandatos electorales de las promesas incumplidas de las claudicaciones éticas me parece que pasa por ahí y hay que hacer una retrospección de lo que los partidos políticos a los cual defiendo a lo cual hay que, hay que fortalecer y no disminuir ni dividir pero, digo, me parece que hay que hacer también una retrospectiva sobre las cosas que todavía tenemos pendientes de los partidos políticos. Y finalmente, el tema más clave, porque el argumento fue no el voto de categoría, porque en Santa Fe la categoría de diputados ganó un partido político distinto al del gobernador. Comparto que dice Julia. Sin duda que el sistema por el voto por la teoría, los estudios lo envían, favorece el voto dividido. Ahora, yo no adjudico a Santa Fe el caso de que esta fuese la razón. En todo caso, la ciudadanía decide. Pero la razón verdadera es esta. La boleta única o la constitución de Santa Fe. Analicemos, aún sin boleta el Frente para la Victoria obtuvo en la categoría Diputados el 34,67 y se lleva 28 bancas. El Frente Progresista el 32, dos puntos menos y saca 15. Y el PRO con el 14,7. ¿Qué quiero decir? Está ahí. Por una diferencia de menos de 2 votos, de 2%, el 34,67% se transforman en el 56%. Es decir, sin duda que hay una sobre representación más allá de la boleta. Sin boleta hubiera pasado lo mismo. Si se aplicase el sistema proporcional DONT, fíjense, ahí nomás cambia. Hubiera ganado el potencialismo, pero por 21 bancas, 20, obviamente, el frente en lugar de 15 tendría 20 y el PRO que tenía 7 tendría 1 quiero decir cuando le adjudicamos las causas negativas o los factores como Julia decía hay que ser prudentes y cuidadosos Santa Fe, creemos que este no ha sido el problema la, la comprobación es de que adoptando otro sistema electoral es decir, aquel que traduce los votos en banca, en banca el resultado hubiera sido otro y no esencialmente por la voluntad posición muy clara bueno pasamos bueno buenas tardes eh, gracias a la fundación Friedrich Ebert por esta invitación a Rafael yo les voy a comentar eh, más en detalle el proceso político que tuvimos en la provincia de Córdoba y que nos permitió avanzar con una reforma electoral y adoptar la Boleta Única como mecanismo de la... elección. Eh, antes, eh, compartir lo que aquí se decía en la mesa respecto a que las reformas político-electorales no son solamente un problema de diseño institucional, o de diseño normativo, sino que están íntimamente vinculadas a nuestra cultura política. Sabemos que Argentina y Latinoamérica somos países de una gran proliferación legislativa y de un bajo cumplimiento normativo, mientras otros países tienen menos leyes que se cumplen más. Entonces, también es una invitación no sólo a discutir la cuestión del diseño normativo, sino fundamentalmente nuestra propia cultura política. En segundo lugar, las reformas político-electorales también eh, dependen de los buenos liderazgos y de la capacidad de diálogo y de construir consensos. Esto como una, un aprendizaje, digamos, para comentar aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, las reformas que lleven adelante también tienen que ver con que los líderes de las distintas fuerzas políticas tengan la capacidad de sentarse en una mesa y poner los temas en común y buscar acuerdos. En tercer lugar, las reformas político-electorales también dependen de otras cuestiones eh, a las cuales debemos apuntar, como son los partidos políticos programáticos y bien institucionalizados, que es una materia pendiente en la Argentina, una justicia independiente, una legislatura con capacidad de elaborar políticas, y una administración pública eh, bien desarrollada. Y las reformas políticas en cuarto lugar dependen también de la tensión que vivimos permanente entre eh, democracia y república. Finalmente como decía al comienzo y, y, y mencionando eh, una, una opinión de, del padre jesuita Rafael Velasco que fue uno de los integrantes de la comisión de expertos y que trabajó mucho él decía que hay que dejar de lado las palabras que confunden y comenzar a hacer gestos que refrenden las palabras, gestos que devuelvan sentido y ayuden a construir otro tipo de sociedad posible. Muchas gracias. En el invitamos a Gabriel del Laboratorio de Políticas Públicas que nos haga un comentario. Bueno, muy, muy brevemente, simplemente para hacer un para hacer un repaso de, la, de, las, eh, de las muy interesantes intervenciones que, que tuvimos. Eh, yo daría un, un título eh, general que estuvo implícito en las eh, distintas presentaciones, que fue eh, esta idea de que las reformas que se han implementado en los distritos, en, en Córdoba... Eh, en, en Santa Fe, las que se han hecho en distritos que no se han presentado acá y las que se pretenden hacer en la ciudad de Buenos Aires buscan de alguna manera eh, hacer frente a un déficit eh, democrático que existe en nuestros, en nuestros sistemas. Entonces me parece que esto provee como un tema, un tema general eh, es en el marco de identificar algunos, por supuesto que la, la reforma de la forma de votar, que es lo que en definitiva estábamos discutiendo centralmente eh, aquí, tratan de eh, hacer frente a una situación de, de déficit democrático que está eh, relacionado y en las condiciones históricas de nuestro país no hace falta eh, abundar mucho eh, al respecto. Hemos afrontado no hace mucho situaciones de cuasi-disolución institucional. Vivimos incluso una, una situación... Eh, de nuestro sistema político eh, que tiene al menos una parte de él que está en flujo están en, en cuestión las identidades políticas y no parece haber eh, una adecuación de eh, la normativa que permita efectivamente hacer frente a estos eh, a estos desafíos la actividad de, de creación institucional que han realizado las la provincias me parece que es eh, que, no, que se nos han presentado Hoy acá, me eh, parece que en primer lugar es importante verlas al, a la luz de la evaluación eh, que nos hace, en este caso, una, una institución de la, de la sociedad civil como CIPEC. Me parece que eso permite eh, avanzar, eh, sal, saltar etapas en, en distritos que puedan encarar sus, uh, sus reformas más eh, adelante. Eh, me parece que eh, de, de la presentación de, de Julia Pomares eh, sobresalen a, a algunas cuestiones importantes que tienen que ver con eh, ser más estrictos en los requisitos para las personerías. Es uno de los puntos que se rescataban en la, eh, como efecto de la reforma política nacional. En este sentido yo haría simplemente un, un comentario que es otra de las cosas que no se mencionó eh, aquí y que me parece que son buenas para problematizar el debate que es eh, estos requisitos más estrictos para las personerías. Aparecen para los nuevos partidos, pero aparece como un tabú que no se discute. Eh, las personerías, eh, yo podría denominar, eh, haciendo una, un abuso de la metáfora, fósiles, tienen los partidos mayoritarios que obtuvieron sus personalidades que le permiten actuar a nivel nacional y a nivel eh, distrital en una coyuntura muy muy especial, eh, donde la afiliación a los partidos significaba eh, un gesto ciudadano de rechazo a la dictadura, es decir, que el contenido de la, de la afiliación estaba en aquel momento incluso más allá de lo partidario y esa campaña de afiliación de los años 82-83 eh, le otorgó a, a, a los partidos, sobre todo a los partidos mayoritarios, pero no solo, eh, un, un bill de indemnidad eh, que les permite de alguna manera sustraerse a estos requisitos más estrictos que mencionaba en su presentación eh, Julia. Eh, la otra cuestión que me parece eh, relevante es eh, la, el establecimiento de umbrales para las elecciones eh, nacionales que establecieron las primarias abiertas, que es otro aspecto que, eh, que mencionó Julia, y me parece que es un aspecto a tener en cuenta, porque eh, cuando se atraviesan situaciones traumáticas, en, en la situación política, es bueno también que la, la, la creación de normativas tenga en cuenta la necesidad eh, de eh, in, introducir pautas que permitan, que acompañen de alguna manera un proceso de, eh, de normalización y ordenamiento en vistas a hacer eh, el sistema inteligible para los ciudadanos, que es en última instancia los que tienen que expresarse de la manera más libre y, y, y transparente posible. Eh, Julia señalaba algunos de los, los déficits, y me parece que esto es particularmente relevante para el debate de la ciudad de Buenos Aires, que todavía tiene por delante eh, la definición de una reforma, es esta continuidad de las, eh, de las colectoras. Eh, el diputado Rebot planteaba claramente que el proyecto que el oficialismo en la ciudad somete a consideración las eh, elimina. En cualquier caso, es importante retener eh, que esta es una de las... Eh, de las cuestiones a discutir, que seguramente no son de las que van a suscitar más consenso, pero que de vuelta me parece que hay que tratar de verlas a la luz del de, eh, déficit democrático. Si es que un primer acuerdo posible, y me parece que en las presentaciones surge eh, de algún modo que los acuerdos que hicieron posibles las, las reformas parten de la idea eh, común de que hay un déficit democrático que hay que afrontar, me parece que esta cuestión... De, la, de las colectoras hay que tratar de verla a la luz eh, también de esta, de esta cuestión lo, lo último que querría retomar de la presentación de, de, de Julia eh, tiene que ver con el impacto de los eh, cambios, el nivel de aceptación eh, por los votantes que han tenido el, el, el uso relativamente eh, sencillo y la rápida eh, adaptación aunque este concepto de adaptación no sería el más, el más correcto más bien al contrario, ¿no? más bien es la idea de que la posibilidad de expresarse libremente eh, fue respetada por las eh, eh, reformas introducidas. Esto me parece una cuestión clave que también tiene que eh, sería útil que guíe el debate de la Ciudad de Buenos Aires y de las otras circunscripciones que puedan encarar la, la discusión. Y por otro lado, eh, y esto me parece que también hace a un aspecto de la cuestión del déficit democrático en la confianza en la integridad del proceso que el análisis de SISPEC detectó a posteriori de la realización de las, eh, de las elecciones, de, de alguna manera cerrando eh, en, en la evaluación posterior esta idea de si eh, el déficit democrático se eh, afrontó de una manera eh, eficaz o no eh, breves señalamientos o, o Subrayado de las intervenciones posteriores, respecto de la experiencia eh, que presentó el doctor Orlando de la provincia de, de Santa Fe, eh, me parece importante que en la discusión eh, que puedan tener otros distritos respecto de, la, eh, de las reformas introducidas en, en Santa Fe haya una visión eh, integral que no esté centrada simplemente en el impacto de las reformas que se llevaron a cabo, sino que tengan en cuenta el contexto Constitucional santafesino en el que eh, se realizaron. A mí me pareció particularmente importante para el debate y no se escucha muy habitualmente esta idea de que la gobernabilidad en Santa Fe eh, está más amenazada por eh, la forma de eh, componer las cámaras que prevé la Constitución que por la reforma que se, que se introdujo. Esto me parece que es un señalamiento a hacer porque en la, no sé llamarlo en la vulgata, pero en las. Eh, señalamientos más habituales que se hacen a los problemas que puede tener el sistema aparece con demasiada rapidez y, y tal vez demasiada liviandad, por lo menos a la luz de la intervención del doctor Blando, esta idea de que la, la boleta única podría tener un impacto en esto. Así que me parece que esto es una cuestión eh, importante a tener en cuenta porque, y esto aparecía después en la intervención del diputado Rebot, la cuestión de las restricciones constitucionales juegan a la hora de lo que se puede hacer eh, o dejar de, de hacer, eh, y en algunos casos las, eh, las constituciones, sobre todo las de factura más reciente expresan consensos políticos que todavía están más o menos vigentes entre las élites eh, y se puede tal vez ser el caso de la ciudad de Buenos Aires mientras que constituciones más antiguas como la de la provincia de Santa Fe tal vez no estén expresando ya eh, un, un consenso de las élites políticas sobre todo vistos los, los cambios políticos políticos recientes o de la, la última década, década y media en esa provincia. Respecto al tema eh, eh, de Córdoba, parece que tal vez el, el aspecto más importante a, a rescatar en vistas a un proceso de discusión política en el distrito tenga que ver con esta idea de cómo eh, existieron instancias que permitieron ir negociando aspectos no esenciales de las propuestas de los distintos actores para llegar a una propuesta consensuar y del mismo modo la idea de que a posteriori de la, de la reforma eh, quede establecido este, este mecanismo, esta comisión interpoderes para considerar posibilidades ulteriores de perfeccionamiento que mencionó eh, Ruiz eh, en, su, uh, en su intervención. Eh, hubo la, en, en la intervención sobre el tema cordobés una cuestión que vuelve a la cuestión del, del déficit democrático que Evidentemente es, es central, y que también de alguna manera la recogió el diputado Rebot, eh, que, que el Estado, lo dijo también Julia en su intervención al principio, el Estado finalmente se hace cargo de garantizarle a los ciudadanos la oferta electoral. Parece que, me parece que esta es otra cuestión que no está suficientemente dicha, que en realidad me parece que está muy poco dicha en el debate, que eh, en una cuestión tan esencial como eh, tratar de traducir en bancas y eh, cargos públicos la opción de los ciudadanos, eh, el Estado desde el 83 en adelante ha privatizado eh, la, la garantía de la oferta electoral y son eh, los partidos en tanto parcialidades los que se tienen que encargar de garantizar su propia oferta, con lo cual eh, se vuelven ficticias eh, toda una serie de, de decisiones institucionales entre otras, las de la justicia electoral que otorga personería, las de la Junta Electoral que permiten la presentación de determinadas listas, porque, sin definitiva no hay garantía efectiva de la, eh, que esa oferta eh, se realice en el momento del voto a los, a los ciudadanos, parece que ese es un aspecto realmente muy poco eh, discutido y que tal vez sea eh, el, el principal aspecto en cuanto a déficit democrático que cualquier reforma debería encarar. Así que parece que el, el, el énfasis y la preocupación eh, que recogen los proyectos la, la, la implementación de reformas en Córdoba eh, y en Santa Fe es muy importante respecto a esta cuestión. Lo último un comentario muy breve respecto a la, de la eh, presentación del diputado eh, Rebot, me parece que es, es muy útil eh, tener presente este, cuadro, este pequeño cuadro comparativo que, que dibujó respecto a las diferencias entre las primarias abiertas y materias obligatorias nacionales y a la luz de esa experiencia, la propuesta que hace el gobierno eh, de la ciudad, la importancia de introducir eh, incentivos para hacerlas más eh, competitivas, eh, esta, esta innovación que se propone, que seguramente es de las más eh, polémicas, pero que al mismo tiempo eh, a la hora de, de, de proponerse una tarea de, de creación institucional es eh, eh, bueno, eh, que aparezcan propuestas inesperadas, como la, la elección del vice por parte de quien resulte eh, electo como candidato a jefe eh, de gobierno, y después, eh, evidentemente, esta, esta preocupación por la integridad de los partidos eh, políticos que se traduce en la obligatoriedad de que el sistema DONT eh, se aplique tanto hacia el interior de los partidos, porque es, es clarísimo que eh, en un contexto de y desde el sistema político, todos los incentivos que existen hacia eh, el, eh, el entreprenerismo político individual, tiene efectos eh, en un sistema que no se termina de corresponder con ese entreprenerismo porque la idea del entreprenerismo está más relacionada con los sistemas eh, de circunscripción uninominal que con sistemas de, de partidos políticos. Parece que la preocupación por la integridad de los partidos políticos y la obligación de repartir las bancas por Sistema don. Eh, en última instancia debería tener un efecto de mayor unidad eh, de los partidos en la medida que todo el partido eh, tendría un interés concreto en el éxito de, de su organización al tener participación en las listas, por lo menos en los partidos con aspiraciones a una representación más eh, significativa lo, lo último eh, y que me parece que la, la actividad propuesta por la Fundación Ever hoy eh, de alguna manera lo recoge en la práctica, es esta idea que, de que las tareas de creación institucional que encaran eh, distintos distritos pueden servir de, eh, de ejemplo para encarar la cuestión del déficit democrático no solo en el distrito que afronta una, un debate de reforma, sino en otros distritos y seguramente también en algún nivel de perfeccionamiento de la normativa a nivel eh, nacional. Así que, me parece que con eso, eh, el debate obviamente no, no pretendo simplificarlo en estas pocas palabras, es mucho más rico que eso, pero me parece que algunas eh, notas mentales para llevarse el debate de hoy serían las que acabo de sugerir. Muchas gracias. Sí. gracias.